No ha sido fácil el camino hasta acá. No ha sido fácil, no ha sido fácil. No ha sido fácil el camino hasta acá. Check it out. No ha sido fácil, no ha sido fácil. No ha sido fácil el camino hasta acá. Muchas cosas que quiero no las he podido lograr, por eso estoy creando sin parar, para no perder el tiempo invierto en conocimiento piso firmecimiento cimientos ignoro los pretextos porque soy de resultado Si quieres ser asentado. Que yo voy por lo mío 24-7 no lo olvides el mío Aquí se evita el lío Pero no te la coma, Porque a el rap lo bajamos de la cima uh. La realidad Realmente los deprime Lo importante es irse por el declive Solo lucha y vive No ha sido fácil el camino hasta acá no ha sido fácil, no ha sido fácil, no ha sido fácil el camino hasta acá No ha sido fácil, no ha sido fácil Segunda parte, menos atorrante, un poco más interesante El secreto de ser bueno, es ser siempre constante No obstante, ser perseverante, aunque la pena no la aguante El camino es pa'lante, y eso ya está dicho Vamos por lo grande, mira cómo se expande el sonido musical Y siente como vacila poesía lírica. Ejercirius 2K haciéndote cabecear Esto no lo va a parar, ni que vengan con C4 Ando modo Rambo con rifle de asalto Cazando a los camperos Dándoles coquero No ha sido fácil el camino hasta acá No ha sido fácil, no ha sido fácil